Insertar notas a pie de página en trabajos académicos es muy sencillo usando Word 2007. Voy a mostrar aquí cómo hacerlo. Supongamos que queremos insertar una nota a pie de página para indicarle a nuestro lector de dónde tomamos esta información que aparece en azul. Lo único que hago es posicionarme al final de la cita, ir a la pestaña de referencias, después a la opción insertar nota al pie y listo. Word inserta de manera automática un 1 al final de la cita y un 1 al final de la página. Después solo voy a Anotar en esta nota los datos del artículo de donde tomé la información y la nota al pie quedaría así. En caso de querer insertar una segunda nota lo que tengo que hacer es posicionarme al final de otra palabra, por ejemplo en cifras, nuevamente referencias, insertar nota al pie y aquí está nuestra cita número 2 que queda numerada de manera automática.